Solamente yo Solamente yo Solamente yo Solamente yo me siento tan seco tan vacío, con temor Me siento cayendo de un precipicio tan sediento Y no lo mismo, la vida es una y se va Mi temor es el tiempo que a veces se me va lento Pienso, ¿qué coño estoy haciendo? No he llegado al final y lo veo tan lejos Rindiendo si ¿sí? me rindo no Mi vida es como el clima mi muerte es el adiós Tengo pesadillas, hoy no es mi día Mantengo la cabeza fría No me ando confiado, tampoco me ando con estupidez Es fardo, yo hablo claro, vivo observando Ando sintiendo todo sin descanso Salgo de la peña abajo, no Salgo mirando cada vez más alto Todo parece como este puto clima alrededor hay mucha neblina Hace meses que me fui Hace meses que aparecí aquí Y hoy no me quiero extinguir Porque solamente yo Solamente yo Solamente yo Solamente yo Si tú me puedes ver Es porque luché por estar bien Más o sea, desde como yo lo sé Hacemos desde hace mi ser para que conozcas un poco de mi vida, tú también A veces busco esa paz que sé que no voy a encontrar Esa estabilidad mental Que es dormir y poder soñar Miro a mi alrededor y veo solo soy yo Yo contra mí, yo con todo te miento si te digo que soy feliz Yo ya no le veo sentido de todos modos Solamente yo, solamente yo Solamente yo, solamente yo Solamente yo, solamente yo